Comenzamos agregando dos tazas de harina, una cucharadita de sal, dos cucharaditas de azúcar, una cucharada de aceite. un cuarto de taza de agua si es necesario agregamos más agregamos el resto de agua para media taza Agregamos una, dos cucharadas de margarina. sobre una mesa limpia, espolvoreamos un poco de harina, llevamos la masa a la mesa, está suave, está perfecta para los pequeños, ahora estiramos con un rodillo, se puede también con una botella, Hacemos los cortes con un cuchillo. En este caso, yo lo hago con un cortador de pizza. Ya tenemos los cortes eh, con tiras de 2 centímetros. Ahora, con los deditos de queso, yo corté aproximadamente 350 gramos de queso. Vamos a envolver los deditos de queso. Con la masa, porramos todo el dedito. Por cierto, si quieren un saludo en el próximo video, solo díganme de, desde qué lugar me ven. Desde qué lugar están viendo mis videos. Y yo con mucho gusto les enviaré un saludo. Acá están los deditos, los pequeños Ahora colocamos sobre el fuego una olla con aceite. Una vez que esté bien caliente agregamos los tequeños. Listo, los pequeños, pequeños venezolanos, deliciosos. Y si no se han suscrito y les gustó el video, suscríbanse a mi canal.